Mi primo me ofrece una chica de cha. Yo no sé cómo. Yo no sé por qué tanto se burlan del primo si el primo es más bonito que tú. Ay, gracias. Pero ¿qué es esto? ¡Ay! Molesta, molesta, molesta, Dime, ¿Primo? De amor me encanta que se lente para. Ay, esa A mí, papi, me la andota. tú te ves aquí. Chiquiúaco cuatro ojos, me encanta, papi. Ay, y, yo no soy lo que se que en el chat que, que, sí. que sí. se juzgar y a que Oye, oye, oye, que gracias el primo fue pues, que ¿no? realizan a los hebreos en el tiempo de Moisés. ¿Qué yeah. <tose> sí, sí, Es el Oye, lo que dice ella, que fue el primo que le dio la tirasa a Jesucristo. Ya, lo no es ella. No, no, no sino, Oye, que el primo era diga que el coronavirus fue porque el primo lo respiró todo. El No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. no. No, no. No, no, no, no, de no, no, El y no, ¿Qué ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué no, usted qué? ¿Qué ¿Qué que tú eliges los colores que a ti te gustan. Dice aquí en el chat que si fue usted que le robó el bigote Juan Pablo Duarte.